¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de conversaciones de humanidades y educación que ofrece la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Eh, la perspectiva de la conversación de hoy está vinculada a la educación, por supuesto, pero particularmente a la educación pública, uno de los temas pilares de la preocupación de nuestra universidad. Y visto desde la perspectiva de la educación pública y lo que se puede esperar en el proceso constituyente que se ha iniciado en nuestro país y de cómo se pueden reflejar los valores de la educación pública y las necesidades de esta educación en la nueva constitución que se debe construir. Para enfrentar este tema contamos con eh, los siguientes panelistas, contamos con el rector de nuestra universidad, doctor eneo Vivaldi, con la vicepresidenta de nuestro Senado Universitario, académica del Instituto de Asuntos Públicos, Verónica Figueroa, con el decano de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Carlos Richard Schneider, y con el director de Extensión y Comunicaciones de nuestra Facultad, Ernesto Águila. Con Ernesto vamos a iniciar esta ronda de, una primera ronda de presentaciones, luego vamos a ir absorbiendo algunas de las preguntas o los temas que las preguntas nos vayan sugiriendo, y para concluir luego haremos una Última ronda más breve, sí, brevecita en realidad, con conclusiones de cada uno de nuestros panelistas. Ese es el tema de hoy, esa es la invitación a reflexionar entonces en torno a este eh, crucial punto que nos enfrenta como sociedad, la educación pública en la perspectiva de una nueva constitución. En esto, Águila, la palabra está para usted. Muy buenos días, muchas gracias Felipe. Bien. Saludar en primer lugar también a los panelistas, a Verónica Figueroa, vicepresidenta del Senado, a Carlos Ruiz, nuestro decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y al rector de la Universidad de Chile, profesor Genio Ibaldi. Saludar a todos quienes nos están viendo o escuchando en este momento. Bueno, yo creo que después del plebiscito del 25 de octubre, eh, y teniendo ya mucho más claro el horizonte de que va a existir una convención constitucional o constituyente eh, a partir del, de las elecciones del 11 de abril, se abre claramente un, un periodo en el cual creo que es necesario tomar definiciones más claras y precisas sobre distintos aspectos de la constitución política, y uno de ellos muy trascendente es el tema de la educación y el de la educación pública en particular. Si me apuran un poco, yo creo que dentro de los cinco temas más debatidos eh, de la próxima constitución, uno de esos será el capítulo referido a educación. Eh, yo quisiera eh, compartir pantalla, traje unas láminas, eh, a propósito de, de poder agilizar quizás un poco la, la presentación. Eh, y, y bueno Lo que Ya decía, o sea, creo que, que sería un logro en sí mismo El que en la nueva constitución política estuviese la expresión Educación pública y que esta fuera reconocida como, como una responsabilidad o una acción preferente del Estado. Eh, esto no está hoy día en la constitución política, eso no es un accidente, es, es toda una definición jurídica e ideológica que tiene como objeto eh, reducir la importancia de la educación pública. Pero habría que señalar que, que la expresión de educación pública sí estuvo presente en las constituciones de 1833 y de 1925. Por lo tanto, en cierta forma también puede ser pensado el desafío como reponer algo que ya estaba en nuestra historia constitucional. La fórmula elegida en ambas constituciones era educación pública como atención preferente del Estado. En la de 1833 en realidad decía como atención preferente del gobierno y en la de 1925 se cambia la palabra gobierno por la de Estado, que es más precisa. Pero, pero estuvo presente en nuestra historia constitucional eh, el reconocimiento explícito eh, eh, de la educación pública como atención preferente del Estado. Cuestión que por lo tanto, cuestión que se rompe en la constitución del 80, hay una ruptura histórica, y el nuevo proyecto de las élites vencedoras del la entidad ya no pasaba por el Estado ni la educación pública sino justamente por su debilitamiento por lo tanto entender eh, la arquitectura actual de la del capítulo de educación de la Constitución yo creo que es fundamental y es lo que yo quisiera realizar en mi presentación ahora también sobrevuela la pregunta eh, si se logra bueno restituir la expresión educación pública y, y el rol preferente del Estado sobre ella, eh, estará también abierta la pregunta de, de qué educación pública, qué Estado y qué lugar para las comunidades. O sea, no es solo restituir la educación pública ni un rol eh, preferente del Estado sobre ella, sino también preguntarse en estos tiempos cuáles serían eh, las características de esa educación pública, del Estado y, y su relación con las comunidades. Eh, en esta lámina yo eh, señalo lo que son a mi juicio algunos de los conceptos o principios fundamentales que están presentes en la actual eh, Constitución, en el capítulo de Educación, en el artículo 19, números 10 y 11 del Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza, respectivamente. Y, y que creo que constituyen como la columna vertebral de lo que está hoy día allí en la Constitución. En primer lugar, una, una, un concepto inicial muy débil de educación, eh, muy general, eh, y la educación concebida como un bien individual y no en su <coughs> complejidad social, cultural, política y su vinculación con el desarrollo del país. El segundo, el segundo aspecto que destacaría es que el derecho social a la educación finalmente se transfigura en nuestra constitución actual, como una libertad de elección. Esta, esta es la forma de concebir los derechos sociales por parte de las ideas neoliberales, que finalmente reconocen los derechos sociales, pero, pero, pero lo terminan transformando en una libertad de elección y por lo tanto, en distintas maneras de satisfacer ese derecho social, incluyendo por supuesto lo privado y el mercado en ello. Bueno, el principio de subsidiariedad del Estado que es muy central con la indiferenciación de la educación pública y privada. Luego otros aspectos que llaman la atención, la invisibilización, por ejemplo, de los titulares del derecho a la educación, de niñas, niños y jóvenes, o de los sujetos del proceso pedagógico, profesores, y en contrapartida un fuerte énfasis en el derecho de los padres. La libertad de enseñanza también es resignificada y la educación privada no es concebida como una particularidad del sistema, sino en competencia con la educación pública. La libertad de enseñanza se entiende eh, de manera bastante inédita como una libertad de empresa. Eh, también recorre eh, los artículos, particularmente de libertad de enseñanza, una la visión negativa de la política. Se la reduce esta a la política partidista, y en algunos conceptos que se utilizan, yo creo que queda un poco de resabios de guerra fría. Y por último, una ausencia de un rol asignado, claro, y garantizado a las comunidades. Se las menciona, pero no se especifica bien cuál sería su rol y cómo éstas podrían llevarlo adelante. A continuación, yo quisiera hacer una anatomía eh, bastante rápida, ¿sí? de, eh, de los números 10 y 11 del artículo 19 del derecho a la educación, la libertad de enseñanza, en la columna del lado derecho está lo que dice la Constitución, desglosado, inciso por inciso, y en la primera columna está eh, la manera como yo observo operando estos principios que mencioné en la lámina anterior. Eh, se abre el derecho a la educación eh, con una definición, como, como señalaba, muy débil, general, eh, sobre los fines de la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en distintas etapas de la vida. Bueno, es una débil definición de educación. Ex profeso no se, no se, no se señalan fines más complejos y trascendentes, y, y lo poco que está allí, y después se ratifica en la LOCE del 90, es, es la educación como un bien individual. Yo creo que esto es importante porque una definición más sustantiva de educación, de manera lógica, lleva a pensar que tiene que haber un sistema que lo asegure, que no puede sino ser la educación pública, y tiene que tener, por lo tanto, también un, un rol más activo de la, del Estado en el logro de esa definición más sustantiva de educación. Por lo tanto, una definición de esa naturaleza se, se evita o se soslaya. Luego, en el segundo inciso, cuando uno esperaría que se reafirme el derecho a la educación como derecho social, la, la redacción se va a afirmar muy fuertemente el derecho referente de los padres. Y la responsabilidad del Estado de otorgar especial protección a este derecho. Dos comentarios. Uno, la invisibilización de los titulares del derecho de educación, niños y niñas. Este inciso es el primer paso que, unido al penúltimo inciso de la libertad de enseñanza que establece la libertad de los padres a elegir los establecimientos educacionales, es, el, es, es lo que configura esto que yo señalaba: que se transfigura el derecho social en, un, en una libertad de elección. Eh, en los dos siguientes incisos está propiamente eh, la subsidiariedad del Estado, o sea, el Estado es reducido a un financiamiento de un sistema de educación eh, básica y media y posteriormente parvularia, eh, eh, y desaparece eh, la la referencia a la educación pública, aquí debiera estar la referencia a la educación pública, pero se establece una indiferenciación entre lo público y lo privado, no se menciona lo público y lo privado, pero, pero se señala que, que habrá un sistema de educación obligatoria eh, que el Estado tendrá eh, que financiar. Aclaro que yo en mi presentación me referiré básicamente al sistema escolar, eh, y no al, al sistema de educación superior de ciencia y tecnología que, que quizá aquí hay personas más idóneas para tratar pero en, esto, en este punto el derecho a la educación eh, entra con fuerza el tema de la subsidiariedad del Estado eh, y los dos últimos incisos del derecho a la educación bueno aquí se señalan como otras tareas del Estado pero en general los verbos que se utilizan son bastante débiles y, y bueno y sorprende allí eh, uh, fomentar el, el desarrollo de la educación de distinta en todos sus niveles, no se menciona la educación superior, yo he revisado varias constituciones que tienen algunos extensos capítulos sobre educación superior y universidades, en nuestro actual capítulo de educación no hay ninguna mención, se habla de estimular la investigación científica y tecnológica, estimular es también un verbo bastante ¿qué? laxo eh, y la protección del patrimonio cultural, y se cierra el derecho a la educación eh, sobre también una definición muy poco operativa del rol de las comunidades. Se señala que deben contribuir a la educación, pero no se establece de qué manera esto podría ocurrir. Y en el caso de la libertad de enseñanza, eh, se parte con una definición que es más o menos la definición canónica sobre el tema. O sea, se reconoce la libertad para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. No salude ahí a algo que, que yo voy a enfatizar, que es entender esta, esta educación privada como una particularidad que aporta al sistema general de educación. A continuación se señalan las condiciones para crear escuelas en Chile, hay una enumeración bastante anacrónica y, y con cierta aroma de guerra fría, con el orden público y la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres, no cabe duda que este es un... Inciso que hay que reformar profundamente. Y en el siguiente, bueno, también se refleja como, como, como la desconfianza con la política, al reducirla esta a, la, a la prohibición a propagar tendencias político partidistas, yo creo que nadie estaría de acuerdo en propagar tendencias político partidistas en la escuela, pero sin duda debiera re, eh, re, redactarse este inciso señalando una visión positiva de la política. En ciudadanas, de su aporte a la democracia, de los derechos humanos, de la construcción de comunidad política, etc. Eh, y por último, los dos incisos de la libertad de enseñanza. Eh, este es particularmente importante porque unido al segundo que, que mencionaba sobre el, el rol preferente de los padres, se eh, eh, transforma el derecho social en, un derecho de, en una libertad de elección. Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Y por último el, el inciso final de la libertad de enseñanza eh, indica que hay que crear una ley eh, una ley orgánica constitucional de educación eh, para resolver otro tipo de problemas o temas más bien y aquí la pregunta que cabe hacerse es si a futuro habrá una ley es, es, habrá una ley orgánica constitucional de educación y si esta es verdaderamente necesaria eh, no soy experto constitucionalista, pero sí he conversado con varios de ellos y la mayoría de ellos piensa que no es necesaria una ley de puro calificado bajo la constitución, sino que bajo la constitución eh, leyes de puro simple eh, sobre distintos temas eh, de educación. Ahora, esta, esta, esta arquitectura constitucional luego es bajada eh, de manera brutal, diría yo a eh, eh, un conjunto de leyes y decretos que, que le dan vida a estas definiciones. Y, y, y por razones de tiempo las menciono simplemente, pero una que me parece clave es la universalización de las subvenciones escolares en 1980, que es lo que permite eh, un tratamiento económico simétrico entre la educación pública y la educación particular subvencionada. La municipalización de la educación pública que... que, que traspasa a un ente descentralizado y en general débil eh, y, y lo que permite una competencia desigual entre los sostenedores privados y los sostenedores municipales La reforma del Mineduc interesante, la ley 18.956 que no solamente quita muchas atribuciones al Ministerio de Educación que, eh, dictada el 8 de marzo de 1990 tres días antes de que asuma el nuevo gobierno democrático y que como dato con Curioso, simbólico, es que no solamente quita atribución al Ministerio, sino que quita el nombre de Educación Pública al Ministerio. Se llamaba en ese momento Ministerio de Educación Pública, antes de Instrucción Pública, y en ese momento pasa a llamarse Ministerio de Educación. O sea, la idea de volar y hacer desaparecer la Educación Pública eh, está en el corazón mismo de, de, de, de este proyecto. Bueno, la LOCE del 10 de marzo... La pérdida de estatus de los funcionarios públicos, la separación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y toda una larga jurisprudencia de defensa bajo estos principios eh, en el Tribunal Constitucional. Y termino con dos láminas eh, eh, que, bueno, apuntan más bien a un modo de propuesta sobre el tema de la educación pública en la nueva Constitución. Yo creo que y algunas de ellas se deducen de manera lógica de, la, de lo que he presentado hasta ahora, pero yo creo que es clave una definición sustantiva de educación, como bien individual, social, cultural, político y de vinculación al desarrollo del país. O sea, la necesidad de una educación común, eh, eh, que tenga una responsabilidad y atención preferente del Estado, y que esta sea la educación pública, nace de que exista un proyecto de educación asociado a los grandes objetivos del país. Eh, considerar la educación como un derecho universal garantizado por el Estado en todos sus niveles. Los derechos sociales sabemos que son progresivos, y por lo tanto eh, puede ser que no todos alcancen de una vez, estoy pensando básicamente en la educación superior, pero para una constitución que dura a durar 30 o 40 años, eh, yo creo que es necesario establecer esta universalidad del derecho a la educación en todos sus niveles. El derecho a la educación como, como derecho de acceso, pero también en las condiciones para su realización integral y complejo Yo creo que este es un punto clave, tan importante casi como el de educación pública, o complementario más bien con el de educación pública. Eh, lo que tiende a hacer la visión neoliberal de los derechos sociales es transformar el derecho social en derecho social de mínimos. En este caso acceso, aseguramiento de financiamiento para todos, pero sobre ese piso, toda la forma como se resuelva el acceso a ese derecho pasa a quedar eh, a la libre oferta de distintos eh, oferentes o sostenedores en educación. Eh, y esa yo creo que es una trampa súper grande porque finalmente el derecho social eh, puede ser satisfecho de distintas maneras y eso contradice yo creo que la filosofía profunda de lo que es un derecho social. Finalmente, eh, recuperar la educación pública, y, pero ¿qué ¿educación pública? Eh, eh, yo creo que es un capítulo pendiente, ahí señalo algunas cuestiones o valores que debieran estar presentes en esa educación pública y, y que me parecen fundamentales como para, para efectivamente defender y sostener que es necesario un proyecto común de educación. Y también qué Estado, que no podrá ser el mismo Estado decimonónico del siglo XX, centralizado, homogenizante, no, deberá ser un Estado democrático, laico, regionalizado, plurinacional, que promueva la igualdad social, pero también la diversidad, que reconozca la diversidad. Y finalmente, la última lámina, eh, en, este, en esta nueva redacción del capítulo de Educación, se tiene, que la, se tiene que considerar la educación privada como una educación particular, colaboradora de la función del Estado, eh, dejar de concebir la libertad de enseñanza como libertad de empresa, y en gran medida en muchos de los fallos del Tribunal Constitucional se ha usado la, la, la casi nula restricción al desarrollo de, de, de emprendimientos económicos en todos los bienes, eh, se requiere una ley especial de un calificado para que un bien no pueda ser objeto de, eh, de negocio, digamos así. Eh, y eso claramente tiene que quedar eh, eh, zanjado en una nueva constitución. Prohibir el lucro de la educación. Reequilibrar el derecho de los padres y tutores a la educación de sus hijos con los derechos de los niños y niñas y jóvenes. Y definir el rol de las comunidades en la gestión de los proyectos educativos, pero asegurando formas de participación concretas en su realización, en la construcción de los proyectos educativos, en la gestión de los proyectos educativos. Eh, y, y, bueno, eso es principalmente, lo último es, es como una pregunta, es un pacto, lo que, lo que nos han enseñado es que, es que la educación pública ha sido grande en Chile cuando ha habido un pacto de las élites. Eh, de los conservadores y liberales en el siglo XIX para desarrollar la identidad nacional o bien por estas ideas civilizatorias o, o la respuesta del Estado docente de 1920 frente a la cuestión social eh, y que bueno, ese pacto de élite se rompe en el 80 eh, o más bien la nueva élite triunfadora del 73 tiene otra idea de, del Estado y de la educación pública pero quizás este nuevo pacto sobre la educación, sobre el Estado, las comunidades, la educación pública, eh, no tenga que ser necesariamente un pacto de élite. Eh, pueden haber ido cambiando suficientes cosas en Chile como para que sea un pacto que nazca desde abajo, eh, eh, en el cual tendrán que participar alguna parte de las élites más esclarecidas, pero que sea efectivamente un, un proyecto de educación y educación pública expresado en la Constitución, que nazca de la soberanía constituyente de la sociedad y del pueblo chileno. Eso es. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ti, Ernesto. Eh, quiero contarles que estamos saliendo por varias plataformas. Estamos en el Facebook Live de nuestra facultad. Estamos también en las plataformas de USTV.cl, en la señal 14.3 de TV Digital Abierta en la región metropolitana, que está disponible en todo el país vía SAPIN TV. También estamos en el desconcierto eh, en el Facebook de la Universidad de Chile. En fin, son múltiples las plataformas y después, por supuesto, esto va a quedar alojado, ya les contaremos hacia el final de esta conversación, eh, donde se podrá volver a, a, a, a ver y escuchar eh, este, esta conversación. Le ofrecemos la palabra al decano de nuestra facultad, profesor Carlos Ruiz Schneider. Muy bien, muchas gracias. Eh por la invitación a participar en este foro y quería también saludar a, bueno, a Verónica, vicepresidenta del Senado, al rector eh, Vivaldi, a Ennio y a Ernesto. Eh, bien, eh, acabamos de escuchar la presentación que me parece muy, muy interesante y que, que de alguna manera plantea eh, un cierto nivel de, de propuestas que, que, que yo creo que compartimos en gran medida. todo sí. lo que querría hacer es, eh, tenía pensado una, una presentación un poco histórica al comienzo, muy breve, pero en aras del tiempo creo que voy a centrarme más bien eh, en, en lo que tenía esa presentación sobre el tema del, del, de la relación bueno, entre constitución y educación en el en el proyecto de la constitución del 80 y después, eh, pero también breve, porque eso ya lo ha explicado yo creo muy bien Ernesto. Eh, claro, el, yo creo que esta verdadera contrarrevolución que significa la dictadura militar eh, tiene que ver con el fin de lo que uno podría llamar la república educacional, o sea, la, la, la preeminencia de la idea de república, que sería como guía también para... Para iluminar la presencia de la educación en, en la constitución y en las leyes de ahí. Y de los esfuerzos de democratización también. Fin del Estado docente o por lo menos un, un Estado que participa activamente en la, en la educación, un rol preeminente del mercado en la educación, la educación concebida como bien de consumo, eh, el Estado y, y los vouchers educativos que eh, vienen de Milton Friedman y que también esto ha, ha ilustrado, eh, el, eh, que tienen, es curioso, en, en los Estados Unidos tienen también, lo que propone Friedman, una prolongación en términos de, de una de las sentencias del Tribunal de la Corte Suprema norteamericana que prohibía la segregación racial entonces, esta idea de vouchers educativos, o sea, de, de, de entregarle la libertad de elección a los padres, eh, uno de los propósitos, como muestran varios historiadores norteamericanos, era eh, marginalizar la decisión de la Corte sobre la, la prohibición de la segregación racial. A través de la libertad de elección de los padres se, eh, se eliminaba, digamos, la, la sentencia de la Corte. Entonces, tiene un, un oscuro un oscuro origen, ¿no? La, esta idea de, de los vouchers de Milton Friedman y eso se puede ver en el libro sobre capitalismo y libertad, en el capítulo sobre, sobre, el, tema de, sobre el tema racial. Ahí se, se ve claramente una de, de las orientaciones de esta idea. Y en Chile entonces, como decía también Ernesto, yo creo que el tema era el desarrollo de la privatización en la educación y, y la, de alguna manera una cierta equiparidad entre o, Sí, o superación del, de la educación pública por una educación como la subvencionada. Bueno, esto, eh, esta, esta idea eh, yo creo que también es importante considerar que se afirma todavía más con la constitucionalización de algunos de estos puntos educativos. Por ejemplo, bueno, esto se ve con el caso de la LOCE, pero se ve también con otras políticas de la Constitución, como por ejemplo la economía del Banco Central, que aparece en la Constitución, ¿sí? Es una idea también de, de autores neoliberales como Buchanan que la estaban proponiendo en el libro desde hace bastante tiempo atrás. Eh, ahora, el, eh, esto se, yo creo que esto era lo que era la, la propuesta original de la dictadura, pero el, en el periodo de transición, esto, yo creo que se, eh, se le cambia un poco la orientación, pero sin alterar muchos puntos muy fundamentales. Eh, a través de ideas como las de la nueva gestión pública, como la, lo que se llama también la nueva economía institucional. Y el proyecto que, que, que resurge es un proyecto en el que hay Estado, sí, vuelve un poco, pero coexiste con el mercado. El Estado, como se dice a veces en la literatura, es un Estado de evaluador, un Estado que no tiene iniciativa pública en el avance de la salud, por ejemplo, o en la, o en la educación iniciativas privadas compiten y no colaboran en este marco por fondos públicos y el estado sanciona en base a los resultados eh, estas esta políticas, los procedimientos estatales se privatizan también con una lógica empresarial, la idea es que el estado se, dice, se lo dice así, ya no reme, ya no produzca, tiene, sino solo actúe como timón en la, la orientación de los de, de los proyectos privados, por así decirlo, entre los cuales están también algunos públicos. Ahora, otro elemento importante para tomar en cuenta, yo creo, en el nuevo escenario, después de la, de la dictadura previamente tal, es que hay algunas instituciones que, como el Banco Mundial, por ejemplo, que vuelven a priorizar el rol de la educación superior. Esto es un poco nuevo también en la, en la visión de la... Esto tiene que ver probablemente con la gran revolución tecnológica, el, el desarrollo de los países del este asiático, etc. Entonces, en, en una serie de instituciones como el Banco aparecen esta, esta nueva prioridad de la, de la educación superior que antes estaba bastante eh, marginalizada en los enfoques de estos organismos económicos que son muy influyentes. Eh, bueno, el, mi, mi, esto es como muy breve eh, descripción de lo que veo que es importante tener en cuenta para la educación superior, pero... Eh, lo que yo me proponía hacer también era, eh, como les decía, eh, centrarme un poco en, la, en, en, eh, en, en los principios o en valores que, que, que pienso que podrían estar presentes o que deberían estar presentes en, en una nueva constitución. También muy en la línea de lo que decía. En esto yo agregaría simplemente que eh, también me parece importante, por supuesto, que, deba, que, que discutamos, aunque tampoco soy con. La lista, eh, el tema de qué tipo de constitución, eh, de, por lo menos de, de algunas líneas, de qué tipo de constitución es la que nos parece eh, viable, por así decirlo. En primer lugar, una constitución, yo diría, por supuesto, democrática, pero no para frenar la democracia, basada en un tipo de fundamentalismo de los derechos, eh, esto me parece importante y sí, esto ha sido defendido en Chile, no? La idea de que la Constitución lo que debería hacer es sobre todo poner freno a la regla de la mayoría, ¿no? eh, a, la, a las reglas democráticas. La democracia, yo diría, es sobre todo regla mayoritaria y sufragio universal. Para mí, algo que se identifica también, por supuesto, con instituciones. ¿no? Ahora, aquí también surge para mí otra eh, otra pregunta respecto de otra propuesta que hay sobre cómo entender la constitución y es una que lo entiende a partir de la idea de poder constituyente. Se habla, por ejemplo, de poder constituyente popular, pero esta idea de poder constituyente en, en los años, en, en el siglo XX, nunca hay que olvidar que ha sido rescatada por Carl Schmitt, ¿sí? El gran teórico, político, jurídico del, de, de Hitler. ¿sí? Eh, entonces, hay que tener cuidado con esta idea de poder constituyente y hay que tener cuidado porque, eh, salvo que lo consideremos como una especie de supuesto, como algo, como un como sí, si, que no puede nunca objetivarse. Porque si se objetiva como poder obje efectivo, el problema es que estaría por encima de la soberanía y el sufragio universal, ¿sí? eh, sin haber sido decidido por sufragio universal democráticamente. Eh, en Schmidt esta idea, como la de lo político, remite a una decisión existencial, supranormativa, supraelectoral, diríamos, eh, que puede o no implicar el poder del pueblo expresado, por ejemplo, en elecciones libres. El poder constituyente eh, surge así también de otras críticas a las elecciones que desconfían de la decisión garantizada de todas y todos en base a una no empírica, que no, no está precisamente en las decisiones de los sujetos políticos. Hay un, yo creo que hay un peligro totalitario diría yo en esta idea de rescatar de una manera no muy, muy especificada esta idea de poder constituyente. Eh, eh, tampoco tampoco me simpatizaría yo con una idea de la democracia en la constitución entendida esta justamente como democracia constitucional con la constitución por encima de la democracia, ni un equívoco poder constituyente aunque sea popular. El, el tema, Este tema de la, de la democracia constitucional está generalmente asociada a, a una institución muy característica que son los tribunales constitucionales, a los que en esta perspectiva se les da una, un poder y una presencia muy, muy decisiva. Eh, entonces, eso por una parte. Eh, yo diría, cuidado con la idea de poder constituyente y tampoco, yo diría, eh, nos no convence una idea de constitución que pudiera simplemente eh, eh, estar ahí para frenar la, el, el, el impacto de la regla mayoritaria y del la, traje de la, de la universal expresado en reglas mayoritarias Ahora, una constitución también que no supone, yo diría, que toda decisión legítima sobre el bien, y esto también se conecta con algo que decía eh, Ernesto, sobre el bien deba provenir solo de los individuos, y que por lo tanto sea neutral desde el punto de vista de valores, por eso decirlo. Probablemente eh, yo creo que tendría que haber una cierta idea de bien de todos. Eh, antiguamente se decía bien común, la idea de bien común también es un poco sobrecargada ideológicamente. También hay que tener, yo diría, mucha cautela con esto, pero lo que, lo que, a lo que se refiere es más bien a esta idea de que, de que son los individuos los decisores eh, últimos sobre, sobre los bienes. ¿no? Una constitución entonces que se compromete con valores que van más allá de neutralidad, como por ejemplo, yo diría, valores como la solidaridad, la, la antigua fraternidad del ideario revolucionario. ¿No? Eh, que, que hoy día vemos que son, que son importantísimos y que están ligadas, por ejemplo, a la interdependencia que, que, que vemos, por ejemplo, y que se muestra con toda fuerza en la crisis de salud, pero, pero va más allá, eso yo creo, la idea de solidaridad. Eh, bueno, y, y la igualdad, como nos lo enseña también la crisis social, y por lo tanto, por ejemplo, algún tipo de señal o de signo hacia algo como un ingreso universal de ciudadanía, ¿no? Como lo propone, por ejemplo, un filósofo belga como Philippe Van Parijs, que me parece también bien interesante. Ahora, sobre eh, el tema propiamente del, del, del, del, del lugar o de la manera como entender la educación, tenía tal vez una, una presentación un poco eh, demasiado extensa sobre esto, pero quiero tal vez, eh, eh, por lo menos, eh, hacerla visual o hacerla más presente con, un, con uno o dos de los temas que tenía. Eh, y en esto también aparece, por supuesto, en la, en la exposición de Ernesto, es decir, entender yo creo que es importante que en la Constitución haya una comprensión de la educación como derecho social, como derecho social de ciudadanía. Esto lo ha trabajado en entre nosotros, sobre todo, Fernando, Atria, y yo creo que va a esto eh, con gran pertinencia. Ahora, este es el gran aporte de la visión de, de, de, de, de este sociólogo sociólogo en inglés, en su texto sobre ciudadanía y clase social. Ahora, según este sociólogo, la educación de los niños, dice, tiene una relación directa con la ciudadanía. Es decir, uno diría con la membresía y con la pertenencia a la comunidad política. Por lo tanto, en una comunidad política democrática eh, y, y eh, eh, eh, en esto, cuando el Estado garantiza que todos los niños deben ser, deben ser educados, continúa Marshall, tiene los requerimientos de la naturaleza de la ciudadanía en mente. Esto es lo que lo hace pensar en, en la educación como derecho social. El derecho a la educación, dice Marshall, es un genuino derecho social de ciudadanía porque su fin es formar al, al, al adulto o al ciudadano futuro. La educación elemental desde el siglo XIX no solo es gratuita, por eso, sino además obligatoria. Tenemos aquí que se juntan entonces un derecho personal y un deber público, un deber del Estado. ¿cierto? Para al bien que son necesarios para que las personas sean ciudadanas no pueden, por tanto, estar sujetos a las veredidades del pago de mercado o de formas de contrato. Deben, y esto lo recalca Fernando Arias también, desmercantilizarse y descomodificarse. Dice Marshall que la fuente original de los derechos sociales era la membresía de las comunidades locales y las asociaciones funcionales. Esta fuente fue suplementada por las leyes de pobres en Inglaterra que introdujo un sistema de regulación de los salarios que infringía el principio individualista del contrato libre de trabajo. Esto está como en la marca, en, en el sello de origen de los derechos sociales. Esta, esta idea de ir más allá del, de la contractualización, más allá de la, de la relación al mercado. ¿no? Eh, ofrecía, según... El, eh, un economista como Carl Polanyi, que ha estudiado también estas leyes de pobre, un salario mínimo garantizado. este es el, las leyes, el, los derechos sociales en origen. Salario mínimo garantizado, ingresos familiares combinados con el derecho al trabajo. Esto, son los, como los, esto es lo que quiere decir derecho de ciudadanía y derecho social en, en su origen. Bueno. Eh, esta es la lógica en base a la cual se desmercantilizó la educación secundaria también en Chile, por ejemplo, en el año 95, y parte de la universitaria, pero con fondos entregados a grupos de estudiantes por su situación socioeconómica y por cierto periodo, no con fondos a las instituciones, con fondos basales, con fondos que sean estatales eh, que tengan este destino. Probablemente haya que pensar hoy en desmercantilizar universalmente, por lo menos, eh, a lo mejor los pregrados, por lo menos de las instituciones de educación superior del Estado, que debieran aumentar, claro, sustantivamente su matrícula para ser plenamente inclusiva. Digo, en las instituciones de, de educación superior del Estado, porque esto me parece que es consecuente, por así decirlo, con esta idea de derecho social, ¿no? Eh, en ese sentido, entonces, eso es una primera, un primer tema que quería tratar, y el, el, el otro, que es lo que me no alcanza ahora el tiempo, es eh, de alguna manera también la, la prioridad que tiene que ver con esto, ¿no? la prioridad o la priorización de la educación pública. ¿sí? Eh, el, eh, por, aquí, por ejemplo, voy a tomar un, una, una aproximación de, de un filósofo norteamericano, de Michael Walzer. Eh, que hace primero una consideración sobre sobre el tema de la escuela como institución mediadora entre familia y lo público familia y sociedad por así decirlo familia sociedad y estado familia sociedad y política ¿Sí? ahora en esta perspectiva él analiza la eh, ejemplo el proyecto de los vales educativos de los vouchers y dice eh, las escuelas autónomas son instituciones mediadoras y mantienen una relación de tensión con los padres, pero no solo con ellos. Al derogar la educación obligatoria, se pierde la atención. Los niños se convierten en meros objetos de su familia y de la jerarquía social en donde sus familias están inmersas. Al derogar la familia, la atención se perderá también y los niños se convertirán en meros objetos del Estado, como hay por ejemplo, algo de esto hay en los proyectos jacobinos durante la Revolución Francesa de Educación, así como en el proyecto Le Pelletier. Eh, ahora, pero los vouchers, los vales educativos, le parecen a Walser una propuesta del primer tipo. El plan se orienta a la creación de una sociedad donde no existiría ninguna base geográfica sólida, ni una lealtad basada en las costumbres, sino más bien una considerable variedad de grupos ideológicos o mejor dicho, de grupos de consumidores reunidos por el mercado. Los ciudadanos serían altamente móviles, desarraigados y transitarían con facilidad de una asociación a otra. Sus movimientos equivaldrían a sus elecciones, de modo que evitarían interminables discusiones y concesiones de la actividad política democrática, cuyos participantes están más o menos permanentemente compenetrados entre sí. Los ciudadanos en posesión de vales, podrían elegir siempre, en la terminología de Hirschman, la salida en vez de la voz. Para la mayoría de los niños, la elección de los padres, dice Wolfson, a través de este sistema significa menos diversidad, menos tensión, significa un poco una especie de tendencia, la construcción de, de verdaderos guilletos escolares, ¿no? de clase, de raza, eh, menos diversidad, Menos tensión, menos oportunidad para cambios personales que los que encontrarían en las escuelas a las que fueran políticamente asignados. Las escuelas serían más como sus casas. La etnicidad y la raza serían seguramente, como lo son hoy en los Estados Unidos, dos de los principios en torno a los cuales se organizarían las escuelas privadas. Pero esto es una consecuencia, entonces, de, esta, de, de la elección de, esto, de este tipo de, de mecanismos. Bueno, eh, yo creo que estoy ya un poco... En el, en el tiempo eh, pero también querría entonces destacar que eh, hay otros otro tipo de enfoques que también eh, también digamos subrayan este este, este afecto en, en hay que considerarlo en la concepción general de la educación voy a tomar simplemente un, un texto muy breve y con esto termino de, de uno de estos de uno de estos filósofos actuales que hablan sobre el tema de, de, de, de, de lo privado y lo público en educación, y, y, y es el, el de un texto de Axel Honneth, un filósofo alemán contemporáneo, que se llama La educación y el espacio público democrático. Un capítulo descuidado en la filosofía política. Tiene, tiene muchas razones, no es algo que esté muy presente en la filosofía política. Bueno, y ahí él toma al final eh, un ejemplo solamente, eh, el ejemplo han conocido del, del proyecto, de los proyectos educacionales en Finlandia. Eh, dice, el sistema educativo que en todas las comparaciones internacionales del rendimiento escolar obtiene siempre los mejores resultados, es al mismo tiempo el sistema en el que más se han realizado los ideales democráticos de pensadores como, por ejemplo, Dewey, eh, que él menciona antes en el artículo. En las escuelas de Finlandia, los alumnos, dice, de distintas procedencias sociales se quedan todo el tiempo posible en la misma comunidad escolar. Los procedimientos de prueba y examen se reducen al mínimo exigible. Se concede mucho más peso a la responsabilidad comunicativa y a la confianza recíproca que a la responsabilidad individual. Y la soberanía sobre el diseño de la enseñanza pertenece exclusivamente a un profesorado profesionalmente formado que coopera estrechamente con los representantes del alumnado. Y el sistema finlandés es un sistema público también. Entonces, bueno, este es el, un poco la orientación de algunos de los principios o valores que yo creo que deberían estar entonces en, cuando tenemos la educación desde el punto de vista de la Constitución. Eso es lo que voy a decir. Muchas gracias de carlos Carlos Ruiz Schneider. Les quiero recordar, estamos en las plataformas de Facebook Live, de Filosofía y Humanidades, del de periódico El Desconcierto, de la Universidad de Chile y de USTV. Eh, le ofrezco la palabra a nuestra académica del Instituto de Estudios Públicos y vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a, a todas, a todos. Eh, saludo, por supuesto, de manera especial a, a nuestro rector, eh, Enio Vivaldi, al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Carlos Ruiz, siempre es un gusto, por supuesto, compartir con ustedes. Eh, por supuesto, también a Ernesto Águila, Director de Extensión y, y Comunicaciones de la Facultad. Eh, agradecer también, por supuesto, a, a, a Felipe. Eh, y, y sobre todo, agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades por permitir abrir este espacio tan importante de reflexión, al que a mí me gustaría contribuir, eh, desde una perspectiva que yo creo que, por supuesto, complementa la que, la que ya han hecho mis antecesores, y que tiene que ver, por supuesto, con dimensiones, que es muy importante incorporar a la discusión, a la reflexión respecto de la educación, ¿no? y por supuesto la educación pública. Eh, hoy estamos claramente a puertas de discutir una nueva constitución, y a diferencia de lo que ha ocurrido en procesos anteriores, esta ha sido promovida y lograda por los movimientos sociales que se han tomado en los espacios públicos desde octubre del año pasado. Es así como se espera que bajo el mecanismo de una convención constitucional conformada 100% por integrantes elegidos por la ciudadanía, se instalen las temáticas sustantivas desde la perspectiva diversa que representa esta ciudadanía. Por primera vez, al parecer, no serán las élites o la intelectualidad o una ideología la que tendrá prevalencia. En ese sentido, la discusión en torno a la educación será uno de los puntos a relevar, pero también se avisora que será un punto complejo, pues existirán diferentes visiones. También será una discusión sumamente enriquecedora como contraparte, pues es posible que participen en su definición quienes han sido críticos o críticas del sistema actual, o quienes incluso se han sentido marginados o excluidos por el sistema actual. Y en ese sentido hay dos hitos que a mí me gustaría destacar y que me representan ambos, por supuesto. El primero de carácter inédito a nivel mundial, representado por la paridad de género como un criterio constitutivo de la Constitución. Y otro de carácter inédito en nuestra historia, pues por primera vez participaremos los pueblos indígenas, excluidos históricamente no solo de los procesos anteriores, sino también de los textos constitucionales. Cabe señalar que la única Constitución que hizo una mención a los pueblos indígenas fue la de 1822, y lo hizo bajo estos términos en su artículo 47, inciso 6 es deber del Senado cuidar la civilización de los indios del territorio. A la luz de lo que estamos presenciando, me atrevería a decir respecto del debate en torno a los escaños reservados y las indicaciones que buscan limitar el ejercicio de nuestros derechos, parece que aún prevalece en la clase política la mirada paternalista y excluyente respecto de los derechos legítimos de las naciones preexistentes al Estado. Con todos estos elementos existe la expectativa de que las voces de la ciudadanía diversas serán escuchadas, que se reconocerá y se recogerá en el debate esta pluralidad cultural y de género, que la representatividad de estos sectores excluidos será reconocida como una característica de las democracias modernas. Y digo que es una característica de las democracias modernas porque los diseños institucionales no son neutros. La supuesta universalidad, objetividad, neutralidad de los derechos de los diseños institucionales, normativos, políticos, no son tales. Más bien, como ha ocurrido en Chile, pueden reforzar patrones culturales, prejuicios y comportamientos sociales que perjudican y vulneran en derechos a quienes no hemos participado en su confección o en la posterior concreción de sus derechos como ha ocurrido en la Constitución. Y en el caso de la educación, esto ha sido evidente para estos sectores invisibilizados y excluidos, donde la educación ha servido como un dispositivo importante para la creación de estereotipos, de prejuicios, de invisibilidades para contar la historia de las mujeres, para contar la historia de los pueblos indígenas, desde lógicas paternalistas, para poner el conocimiento indígena, de hecho, en un lugar subalterno. Esto, por supuesto, que ha ocurrido con las mujeres y otras diversidades también. Y esto ha ocurrido porque el derecho a la educación ha sido definido no solo desde una perspectiva ideológica en la Constitución, sino también desde la perspectiva de la cultura hegemónica, dejando a la enseñanza y a la libertad de enseñanza la tarea de modelar y definir la concreción de este derecho y, por lo tanto, dejando a ese arbitrio a ese nivel, la aparición de estas exclusiones y estas invisibilidades. El caso de Chile resulta importante de analizar, ¿no? Pues es el marco internacional de derechos eh, el que ha avanzado de manera importante en definir los elementos sustantivos del derecho a la educación y del rol del Estado en su resguardo, pero Chile parece haber optado por ir en otra dirección. Partiendo por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la que en su artículo 26 señala que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La, instrucción, eh, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos. Por lo tanto, desde esta primera perspectiva debiéramos señalar que al momento de discutir la educación en nuestra Constitución, debemos tener en cuenta que la educación debe propender al desarrollo de las personas y a la formación de ciudadanía, pero en este caso de una ciudadanía diversa, multicultural, con género, con identidades territoriales, a la transmisión de valores e ideales de los principios fundantes en los que se sostiene esta sociedad, evitando exclusiones y discriminaciones, propendiendo, por cierto, a modelar una nueva sociedad. La educación debe propender a la cohesión social, pero no bajo los ideales de una nación, como ha ocurrido hasta ahora, sino bajo la mirada de la plurinacionalidad que habita este territorio. Y por supuesto debe propender al desarrollo de la personalidad y dignidad humana desde un enfoque de derechos humanos. Es importante también señalar que durante la mitad del siglo XX se fueron desarrollando otros instrumentos jurídicos que hacen mención expresa a la realización del derecho a la educación, donde además de los elementos señalados se plantea la universalidad, la gratuidad y la obligatoriedad. Y asimismo que este derecho no puede definir edades, debe estar presente a lo largo de la vida como un proceso permanente y constante que no se agota o no se circunscribe a un determinado periodo de nuestras vidas. De la revisión de todos estos instrumentos, ¿verdad? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la esfera de la educación, la Convención contra el Racismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Protección de los Migrantes y sus Familias, el Convenio 169 de la OIT, por supuesto, la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Podemos agregar también dimensiones clave al derecho de la educación, a ser incorporados también en la reflexión y en la conceptualización de nuestra Constitución. En primer lugar, por supuesto, la dimensión de disponibilidad. Es decir, que existan instituciones, programas de enseñanza en cantidad suficiente y con las condiciones necesarias de acuerdo al momento social que estamos viviendo hoy día. Por supuesto, la dimensión de accesibilidad a todas y todos, sin discriminación en términos geográficos, en términos económicos, por supuesto, en términos de género o en términos de pertenencia étnica. La aceptabilidad orientada a la dignidad, al conjunto de los derechos humanos, al desarrollo pleno de las potencialidades, a la dignidad, al buen vivir incluso, como hablamos los pueblos indígenas, considerando la convivencia, la pluralidad, la armonía de la sociedad con la naturaleza. Un criterio de adaptabilidad, es decir, flexibilidad para responder a las necesidades de las y los educándose en los distintos contextos sociales y culturales, garantizando la existencia de un proyecto político pedagógico también que esté en consonancia ¿no? con, este, con este sentido que se le quiere dar a la educación. Y por supuesto, una dimensión de rendición de cuentas. El Estado debe ser capaz de rendir cuentas a la ciudadanía respecto de lo que se está haciendo en pro del cumplimiento del derecho a la educación. Creo que este modelo con estas dimensiones nos permite pensar también que el derecho a la educación debe quedar redactado de tal manera que no quede fuera ninguna de estas dimensiones. Y que si cualquiera de ellas no se realiza, se estaría infringiendo el derecho a la educación. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo un precepto constitucional. Supone pensar en la educación desde una perspectiva holística, no desde una perspectiva lineal. No se puede pensar en el acceso a la educación como un primer elemento para después alcanzar la calidad ambas dimensiones. Todas estas dimensiones interactúan y se influencian mutuamente. Y esta reflexión es fundamental, pues supone que la educación no puede ser definida como un derecho en el vacío, sino que va a depender de otros elementos que se consideren y queden incluidos en la Constitución. La naturaleza del Estado, la concepción de nación, los derechos y deberes fundamentales, las bases de la institucionalidad, el resguardo en el ejercicio de los derechos de las personas, entre otros elementos, van a permitir realizar o no eh, el derecho a la educación tal cual eh, yo le he mencionado en, esta, en estas reflexiones. De allí la relevancia de pensar el derecho a la educación como parte de un todo en la Constitución, de la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la, y la plurinacionalidad, como elementos transversales, como sellos de nuestra Constitución. Para ello, por supuesto, también debemos clarificar, debemos pensar qué modelo de sociedad queremos construir y a partir de qué valores y qué principios fundantes. Como parámetro, por lo tanto, la consideración de las desigualdades sociales y económicas son importantes para pensar el derecho a la educación, pero esto resulta insuficiente si no se contemplan también los efectos de la diversidad identitaria y cultural del territorio en el que tiene potestad este Estado. La Constitución debe considerar la educación como un derecho, pero incorporando a ese nivel el reconocimiento de las identidades culturales que expresamos los pueblos indígenas en cuanto a naciones preexistentes y por supuesto también la diversidad de género y otras que surgen en sociedades modernas como la nuestra la reducción de la brecha cultural y la brecha valorativa que ha instalado el Estado-Nación durante más de 200 años no pueden quedar al criterio de acciones que se implementarán al nivel del sistema educativo, poniendo la presión en las escuelas, poniendo la presión en las y los docentes, sino que tiene que quedar recogida y garantizada en la Constitución, como ya lo he señalado. Para finalizar, a mí me parece muy importante, por lo tanto, que el derecho a la educación... Eh, no solamente quede instalado al nivel de una educación pública y como un compromiso sustantivo de la Constitución, sino que también requiere de un compromiso real sustantivo del Estado que se exprese no solo en un presupuesto público como una expresión cuantitativa de la relevancia de este derecho, o en la redefinición de una institucionalidad que permita la rendición de cuentas, o el aseguramiento del cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución, sino que también el derecho a la educación pública debe ser pensada desde un nuevo Estado. Un Estado con perspectiva de género, un Estado plurinacional que reconozca la diversidad de naciones e identidades que habitamos este territorio. Como señala la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, los estados deben asegurar el derecho a que la dignidad y, de y diversidad de las culturas, tradiciones, historias y aspiraciones de los pueblos indígenas queden debidamente reflejadas en el derecho a la educación. Ese es el estándar para discutir en torno a la, a la, a la educación hoy día y ese es el estándar para instalar el derecho a la educación en la nueva constitución. Muchísimas gracias. Yo estaba con el micrófono apagado agradeciendo la intervención de Verónica Figueroa Huencho, vicepresidenta del Senado Universitario Académica del Instituto de Estudios Públicos de nuestra universidad. Eh, corresponde ahora eh, su primera intervención al rector Enio Vivaldi. Rector, por favor. Muchas gracias, Felipe. Eh, gracias a todos. Un, un saludo muy afectuoso ¿ya? A, a Verónica, eh, realzar, bueno, como sabemos, es la primera vicepresidenta del Senado y un motivo de satisfacción, orgullo para todos nosotros, pero también creo que ella ha tenido un rol tremendamente importante en lo que ha promovido el Senado y es bueno en el contexto de lo que se acaba de decir, recalcarlo, en términos de la universidad frente a la temática de pueblos indígenas. Y eso me parece importante porque junto con el tema de la equidad de género, estos dos, eh, estas dos luchas que ha eh, enarbolado y que han tenido un sitio en la universidad este último tiempo, eh, creo que están en la mejor tradición de la lucha de la universidad por educación y salud pública, el voto femenino nace en nuestra universidad, ya, el desarrollo de las tecnologías y lo que ha sido el, eh, la identidad de la universidad con, con el progreso del país en, en un sentido real. Y también celebrar estar junto ya a, al decano eh, Carlos Ruiz y a Ernesto Águila y los saludo además como representantes de una facultad que de nuevo ya en, en los momentos en que uno avisora que eh, casi eh, comienza a retrocederse. Eh, ataques muy muy feroces de los cuales estábamos siendo eh, objeto. Uno saluda a quienes han estado en la defensa eh, de, de valores que hoy día esperamos vuelvan a tener, eh, vuelvan a, a flamear como nunca debieron dejar de hacerlo. Y desde ese punto de vista, si estamos hablando de educación pública, el rol que a esta facultad le ha cabido, de resistir los embates en contra no solamente de la educación pública, sino que de la operacionalización de muchos conceptos de educación y mantener en alto eh, los valores eh, propios de, de los aspectos formativos y de cómo contribuye la formación de ciudadanía nuestra educación, creo que hoy día hay que agradecerlo más que nunca. ¿Mm? Eh, en el tema que nos, que nos convoca... Bueno, perdona, y si estamos en eso, Felipe también tiene que ser objeto de agradecimiento por, por su <risas> posición permanente de defensa de, de, eso, de esos valores. Yo querría, muy rápidamente, porque inspirado por, eh, por lo, lo, lo, el, eh, la posibilidad, digamos, quizás de mostrar algunas diapositivas que pueden ser útiles, y qu quiero trabajar dos ideas también que me parece importante. Uno eh, es que... Además de, aquí hay dos dimensiones, una de las cosas que me gustan o no me gustan. A mí me gustaría un mundo, una sociedad de determinada manera. Y otra dimensión es si las cosas funcionan o no funcionan. Y yo creo que nosotros, además de enfatizar, porque obviamente lo primero es en qué sociedad uno quiere vivir, con qué valores, pero creo que es muy importante destacar que lo que estamos viviendo en Chile es porque un sistema determinado fracasó. Y eso uno tiene que demostrarlo y tenerlo muy presente. No es cuestión solamente de que decidimos que no nos gustaba, sino que fracasó en toda, la, en toda la línea. Y lo otro, lo cual quiero hacer referencia al final, es que además de proclamar, impulsar mis ideas y criticar lo que me parece mal, está la tremenda responsabilidad que hoy día tenemos de constructivamente formular un proyecto al país. ¿Ya? Pero paso a lo primero, creo que Chile es un caso fantástico de método axiomático. Aquí se dan tres cosas, se da en primer lugar, como yo he dicho más de alguna vez con un poco de ironía, ¿ya? el caso único que los profesores le dan orden a los generales, las generales lo obedecen, porque Chile acababa de tener un, un golpe de Estado, estaba el poder en manos de... Eh, la Fuerza Armada, y viene un grupo desde la Universidad de Chicago, un grupo vinculado un a una universidad chilena, y dice: Este es el proyecto que hay que hacer. Y, hay, y lo que yo quiero llamar la atención es que eso es axiomático, no algo que es totalmente ajeno a la a la economía o las ciencias sociales. Eso se hace casi mucho más parecido a cómo se trabaja la geometría. Dice, estos son los axiomas, esto es un punto, esto es una línea, bla, bla, bla, y de ahí, pa, pa, pa, pa, comienzan a caer y a desprenderse las consecuencias de esto. En este caso, los axiomas, punto, línea, etcétera, son, lo público es mejor que lo, que lo privado, nadie puede coartar el derecho al lucro de las personas, uno muy importante. La competencia es el motor del progreso, ya mucho más importante que la colaboración es que yo tenga la sensación de superar al enemigo. Con consecuencias de esto son dramáticas, por ejemplo, el cambio de sentido de muchas palabras: egoísmo pasa a ser una cosa válida, legitimada, promovida. ¿Ya? Eh, una cosa que es fantástica para mi generación, ser agresivo siempre tuvo una connotación negativa. Ustedes ¿eh? vieron como en el lenguaje ese y muchas otras palabras cambian de connotación y ser agresivo pasa a ser un, un, un rasgo de personalidad eh, aplaudible. Entonces, se da... Por una parte, un grupo de ideólogos. Por otra parte, la posibilidad de un poder mismo. No estoy diciendo ninguna novedad de que si no hubiera habido una dictadura es imposible que este régimen se hubiera podido imponer en ninguna parte del mundo. En las otras partes se impusieron ciertas cosas, efectos, etcétera, pero nunca como se hizo acá, en todo. Y desde luego, el hacer sentir que estas cosas, que realmente eran extremas, no solamente eran naturales, sino que eran parte del devenir de la humanidad. Nosotros estábamos con la humanidad cursando hasta este fin de la historia y la instalación de una cantidad de valores, digamos, que eh, pasaban a, a, a, a ser aceptados. En ese content, contexto entonces se genera esta constitución. Yo creo que es interesante pensar en los dos plebiscitos que tuvieron lugar. ¿ya? El primer plebiscito del 88, los dos relevantes, el del 88 que nosotros a lo mejor pensábamos que era el fin de una era, resultó más bien ser un punto de inflexión. Porque el sistema como tal no cambió, más bien, había una aceptación, probablemente mucha gente con la mejor buena voluntad, no estoy criticando a nadie, haciendo discurso ya descalificatorios de nadie, yo creo que mucha gente con un pensamiento a lo mejor que no era neoliberal, lo asumían como algo que había pasado en el mundo y que había que aceptarlo. Entonces, del 88 a la fecha. ya como de alguna manera se sigue aceptando este, este, este, este sistema, y a diferencia de eso, este plebiscito explícitamente dice que hay que cambiar la constitución. ¿ya? Por lo tanto, esto sí, que es, no, que es a diferencia del 88, que dijimos, mire, no queremos que el mismo señor responsable del golpe de Estado que instala el sistema, siga gobernando el país. Eso es lo que dijimos en el 88. Pero no dijimos nada con respecto al sistema que había sido instalado por este señor. Hoy día no, hoy día decimos... Este sistema es el que estamos rechazando y el que tenemos que generar un sistema alternativo. Ahora, el tema de la Constitución es clave, y es clave porque, por ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Eh, nosotros, sale la, imagínense, sale la ley de gratuidad, y originalmente el gobierno de Chile quería que la gratuidad fuera para las universidades públicas ¿ya? y para las universidades privadas tradicionales, las del Cruz ¿ya? Y eh, enseguida ya la universidad pública, etcétera, si viene, por favor pongan atención a esto, eso no se puede implementar así porque el tribunal constitucional determina que el derecho de los jóvenes es percibir la ciudad independientemente de qué universidad vaya. No necesito decir, y la metáfora sería bastante poco ingeniosa si digo que es una moneda de dos caras, ¿no es cierto? Porque lo que están defendiendo en definitiva es el derecho que tienen los, los empresarios detrás de las universidades privadas nuevas a recibir el dinero a la gratuidad. ¿ya? Pero en ese contexto entonces se instala la idea de, eh, que, de, de, de, la, de que la gratuidad no puede ser un factor, curiosamente, de discriminación. Ahora... Eh, yo quiero, eh, y, y eso por eso que es, es claro, o sea, no vamos a poder hacer mucho, y, a, y, y esto de la gratuidad, de alguna manera, yo, yo, a mí me gustaría cari cari cari caricaturizarlo con esa escena de patio de colegio en el cual el, el niño matón toma al niño chico, lo toma de la mano y le dice, pero no te pegue, no te pegue, me vas a bofetearte. Entonces, me dan la sensación como que esta constitución de la dictadura dice, ah, quieren gratuidad, quieren gratuidad, muy bien, pues, tengamos gratuidad. Y ahora, en vez de, como digo yo, tener yo, universidad privada nueva, quiero un Red Bank, ahora me traen, me mandan un camión Brink, con todo el aporte estatal, que por lo demás ustedes ven en lo que está hoy día en discusión con respecto al presupuesto para la educación superior, es dramático, le sacan los pasales, a las universidades públicas y a las universidades privadas del Cruz para transferirlos a la, al, al sistema privado nuevo. O sea, es, esta imagen del matón, que, que es el dueño de la definitiva, y, y, y que representa la constitución, él está puesto aquí en la constitución. Muy importante algo que eh, mencionaba Neto ya y, es, y que tiene que ver con, que creo que un tema de suyo interesante cómo hay una cierta crepuscularización o ya con el tema de lo privado contra lo no privado ya, en eh, la nueva mentalidad de un gran sector de la élite. Y ahí dejan de ver el lado positivo de lo público para, en primer lugar, los sectores que uno podría decir tienen más privilegio en un sistema desigual. Eh, estoy, estoy siendo súper neutro con las palabras que estoy usando, pero por ejemplo, es interesante, hubo teóricos marxistas franceses que se declaraban abiertamente enemigos de la educación pública, argumentando que la educación pública lo que terminaba haciendo era ocultar las diferencias de clases y era un mecanismo de sujeción de los explotados por la ideología, digamos, de las clases privilegiadas. No estoy suscribiendo ese punto de vista, pero es interesante. Sí, lo que sí, yo creo que cualquiera puede explicar. Yo fui un liceo, como todo, yo era hijo de profesionales, ya. y en el liceo yo conviví con los hijos de ferroviarios, con los hijos de obreros, con los hijos de mineros, con los hijos de gente de mar, etc. Que eso pudiera no haber sido clave para percibir que formábamos parte de una misma sociedad me parecería imposible de sostener. ¿Me entiendes? En la palabra, es evidente que el sistema... Eh, público de educación es un sistema que nos inculca, acepto toda todo la, la discusión ya, que planteaba el decano, pero de alguna manera que pertenecemos, no, no, no quiero entrar a lo de bien común, pero que pertenecemos a una misma sociedad y que de alguna manera estamos vinculados y que tenemos factores identitarios. Es fantástico como el nuevo sistema de subvención de la educación pública lo que termina haciendo es forzar la segregación. Le dice a la gente, mire, si usted puede pagar un poco más, hágalo, porque de esa forma su hijo no se va a juntar nunca con el hijo de una familia que gana un poco menos, y eso es increíble. Si uno piensa en contraposición, por ejemplo, en Edward Kennedy en Massachusetts, en que el desesperado llega y mete buses, y dice vamos a meter a los niños negros en buses para llevarlos a los barrios blancos y viceversa, ¿me entiende? En un esfuerzo por generar un, un conocerse. Eso además está conocido que todos los prejuicios vienen solamente de no conocerse, que en la medida en que la gente que tiene prejuicios, comienza a conocerse, desaparece nuestro no, prejuicio y entiende que el otro es ¿ah? infinitamente más parecido a uno de lo que uno se, se, se imaginó. En Chile también se ambiguó el sentido de lo público, que es otro punto importante a tener presente, ya es ambiguado que no se ha visto en ninguna parte del mundo, que tiene un componente económico, en algún momento se pensó a lo mejor que Bachelet iba a favorecer a las públicas, entonces se dijo somos todas públicas, ¿ya? pero lo más importante es el factor ideológico, porque tiende también a eh, ambiguar el, los conceptos que hay detrás de lo público. Y es, para uno es como que le intentaran robar el sentido de identidad. Y es por eso que yo nunca he dejado de hablar de las universidades públicas, por supuesto que no entro nunca en, en, en debate innecesario, ni en discusión innecesaria, además hay toda una discusión sobre qué universidades pueden ser consideradas públicas o no, pero no me cabe ninguna duda que yo uso el término universidad pública en, en, en otro sentido, digamos, en el sentido digamos, por lo cual se lo conoce todo el mundo, por lo demás, ¿no? y, incluyendo la Contraloría General de, de la República, dicho sea de paso. Eh, me parece interesante las posiciones más lúcidas dentro de la gente de un pensamiento eh, liberal, o como queramos llamarlo, para mí, de las, de las críticas más feroces a este sistema de nueva uni universidad que nace en este contexto, como decía, de las... Eh, nace en este contexto de privatización y que lo privado necesariamente es bueno, la hace un tipo muy inteligente que Arturo Fonten Talavera. Y por favor lean el prólogo al libro de Zipper que se llama La Gran Estafa, que, que es sobre la universidad privada. Y es brillante Arturo Fonten y es lo más drástico que puede haber. Acusa, dice que estos son los típicos empresarios latinoamericanos, y usa un término tan duro como parásitos, digamos, del Estado, ¿ya? refiriéndose a la forma como pasaban el financiamiento a estas nuevas eh, universidades. Entonces, es un tema que sin lugar a duda está en la raíz misma lo que queremos hacer. Ahora, eh, no, no, no creo tener el tiempo para mostrar las la, la, la diapositivas, pero básicamente lo que, quiero, lo que me gustaría es enfatizar que esto es factual, o sea... Uno puede decir, ¿cuáles son las preferencias reales de los estudiantes? Entonces cuando uno habla, es que hay, como hoy día se escucha tanto a raíz de la acreditación incluso, distintos modelos educacionales, por favor. ¿ya? no, hay una opción entre modelos, ocasionalmente la hay, ocasionalmente la hay, ya en la cual, por ejemplo, un estudiante quiere estudiar veterinaria dice, bueno, esta es una facultad que está más orientada a los aspectos de salud, esta otra está más orientada a los problemas de producción, y por lo tanto hay un modelo aquí que, con el cual a mí me interesa más o menos. Esas cosas se dan, pero fundamentalmente los motivos por los cuales los estudiantes prefieren universidades es por prestigio, calidad, etc. Y es, hay un gráfico que podemos mostrar que prácticamente no hay nadie que pudiendo entrar a la Chile o a la Católica, por ejemplo, a la medicina, ya opta por otras universidades, entonces hay un, un, un mito. Ahora, los otros mitos que son brutales es a dónde van los estudiantes más vulnerables, y nosotros podemos demostrar que si hacemos un gráfico bidimensional en que colocamos porcentaje de estudiantes que provienen de la educación municipal y, y puntaje de los estudiantes, claramente los estudiantes más vulnerables con mejor y con mayor puntaje se van a las universidades estatales, ¿ya? O sea, hay, hay una falta de, de, de, hay una negación, mejor dicho, de los datos y de la realidad. Los, las preferencias de los estudiantes son primero estatales, después G9, después eh, privadas nuevas. Si uno ve la, las tasas de empleabilidad, igual, son mejor la emplea, empleabilidad en las estatales, privadas, G9, privadas, eh, no, no, no eh, fuera del CRUSH. ¿me Entonces, uno puede con los datos ver. ¿Cuál es la realidad del sistema universitario y del sistema de educación superior y del sistema medio? Eh, pienso, para terminar, que los do, las dos grandes variables que están en juego cuando uno habla de volver a la educación y comparto tantas cosas que aquí se han dicho, digamos como por ejemplo el, nombre, el cambio de nombre del ministerio, que es muy decisor ya que se le quita el nombre de Educación Pública, que el no es más, el Ministerio del Estado, el gobierno, ¿cómo, ¿cómo no hace un Ministerio de Educación Pública? Bueno, y creo que eh, lo, hay dos cosas que me gustaría enfatizar que van a estar en juego en todo el sistema educacional. Uno es la formación de la ciudadanía, los valores. Si vamos a tener una ciudadanía con un determinado sentido, en el sentido profundo de calidad de vida, donde intento por calidad de vida lo que lee, el teatro que ve, el, el cine que le interesa, los temas de su vida, que él conversa en su familia, que conversa con sus con su amistades, que es lo que constituye su quehacer intelectual para todos los chilenos. ¿ya? Y ese es un gran tema, digamos, cómo uno repone las artes y la humanidad en una sociedad que la negó tan brutalmente, por lo menos lo negó absolutamente, o lo quiso negar para una tremenda mayoría que la subsumió en otras cosas. ¿ya? Y lo otro, desde luego, el rol que vamos a tener con uno de los temas más críticos y que... Diablo que tenemos miedo en estos días, digamos, el tema de ciencia y tecnología. Si vamos en algún momento a plantearnos como país de del actual modelo extractivista, esto que se hace, la ironía de, como suele decirse, país que exporta piedras y palos, por el cobre y, y, lo, y, lo, y los bosques, ¿ya? y si vamos a pasar a ser un país que entra a la sociedad de conocimiento. Evidentemente, esa es una decisión mayor y todo indica que es un no rotundo lo que se está dando hoy día con las señales que tenemos con respecto a las que hemos tenido por mucho tiempo, pero que tenemos ahora absolutamente reforzadas por la cuestión presupuestaria. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que estamos realmente poniendo en juego, y si vamos a ser capaces de generar una, un nuevo tipo de economía, que yo creo que es una de las decisiones más drásticas, y no, es insuperable, insuperable ya en la no sé, la carcajada del destino, de que considerábamos que ahorramos un poco de plata si en vez de producir vacunas la importaban, entonces como era más barato importarla que producirla, terminamos con una potencial industria de tremendo valor en la calidad, digamos, de los empleos que estaba ofreciendo, ¿ya? y hoy día con la pandemia, cómo nos arrepentimos de esa decisión. Ahora, si uno tiene otro sentido de país, y piensa en otros, desde otro punto de vista, no solamente en la soberanía, que está en juego también, sino que en la calidad de los empleos que quiere a futuro y en la matriz productiva, entonces entiende, digamos, la importancia que tienen estas decisiones. Termino entonces haciendo un llamado que es un momento crítico, en la cual ha habido toda una experiencia que tenemos que aprender, el individualismo, el egoísmo fue, ha sido muy trágico, se expresa en cada momento, en cada uno de nosotros permanentemente, pero... Hoy día más que nunca es necesario revertir eso con un fuerte llamado a una responsabilidad, va a depender de nosotros las cosas que cada uno haga, nos gusta o no, lo que va a resultar de esta oportunidad que tenemos, no es más que eso, es una oportunidad enorme, no soñada siquiera, pero que es la, la gran oportunidad que tenemos, hay que actuar con mucha, mucha responsabilidad y hay que tener por sobre todo una fuerza constructiva y nosotros como Universidad de Chile, y por eso que felicito tanto este foro y agradezco la posibilidad de estar aquí, y felicito a quienes me antecedieron no uso de la palabra, tenemos una responsabilidad enorme en este momento constructivo para el país. Gracias. Muchas gracias, gracias, Rector. Déjenme contarles nomás para que todos los que nos están siguiendo en este minuto seguramente también están interesados. ¿Se está votando en la Cámara de Diputados el, el segundo retiro de 10% de la AFP? ¿Todavía no termina la votación? ¿Está...? aparentemente va encaminada a que se apruebe. Vamos a ver qué efectos políticos va a tener eso, no, no podemos dejar de, de contar una noticia de pasadita. Eh, les cuento, de las preguntas que nos no han llegado, hay como tres líneas eh, que se reiteran eh, con, con, con bastante claridad. Fíjense que están eh, orientadas a lo siguiente, al, ¿qué significaría en una nueva constitución, cómo se resignificaría la libertad de enseñanza? Y en esa misma lógica, ¿cuál sería el rol de los privados en la educación? Y el segundo tiene mucho que ver con algo que comentaba recién el rector y que es que el, el financiamiento. Y se vuelve, al, eh, particularmente lo orientan a las universidades, ¿eh? y, y aparece de nuevo el eslogan pública, gratuita y de calidad, ¿cómo se podría expresar eso en, en un proceso constitucional? Se los planteo como para que si lo quieren incorporar en esta segunda vuelta donde les eh, son cinco minutos más o menos los que cada uno eh, podría para estar dentro del tiempo que nos hemos, eh, que, que nos hemos impuesto. Eh, si les parece asumir, digamos, dentro del, del, de las conclusiones que ustedes quieran plantear, estas líneas de preguntas que se reiteran, eh, ojalá lo pudieran hacer. Entonces, damos esta segunda vuelta. Les reitero, alrededor de cinco minutos, si estamos en el tiempo asignado, que es de una hora y media a una hora cuarenta y cinco, estaríamos terminando. Esta, esta conversación. Eh, Ernesto Águila, te, te ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias Felipe. Bueno, yo me ref quisiera referir al tema de, de, de la libertad de enseñanza, eh, específicamente. Eh, es interesante constatar que, que la libertad de enseñanza es un principio que se introduce de manera un poco tardía en el siglo XIX, en nuestra Constitución. O sea, en la de 1833 originalmente no está el principio de libertad de enseñanza. Esta se incluye en 1874. Y, y en parte es una presión de los liberales, en, en un comienzo, y, y, y curiosamente los conservadores no, eran partidarios de la libertad de enseñanza. Ahora, esto tiene una explicación histórica bien precisa, que es que la Constitución de 1833 era una constitución confesional donde el Estado se declaraba, de, declaraba la religión católica como la religión oficial. Por lo tanto, la educación pública era a su vez la educación a través del cual se transmitía la educación católica en Chile. Entonces, crear colegios aparte, eh, bueno, era una reivindicación inicialmente más bien liberal. Eh, pero en la medida que hacia 1874 los liberales comienzan a, a, a tener más poder que los conservadores, bueno, los conservadores comienzan a ver con preocupación el, el laicismo del Estado, eh, y, y por lo tanto le empieza a interesar la libertad de enseñanza para proteger eh, eh, la educación religiosa, eh, y por lo tanto se produce la coyuntura en que concurren por distintas razones la la ley conservadora y liberal, en establecer el principio de la libertad de enseñanza. Señalo esto porque en realidad el, el concepto de libertad de enseñanza que hoy día existe a partir de la Constitución del 80 es completamente inédito en términos históricos. Después vino, por ejemplo, una discusión eh, en que Valentín Letelier sostenía que la libertad de enseñanza tenía más bien que ver con la libertad de conciencia, la libertad de cátedra, eh, más que con la creación de colegios. Bueno, esa discusión la perdió, pero, pero, pero, pero hubo esa discusión que estuvo hasta, hasta, hasta entraba el siglo, el siglo XX en el contexto de la, de la ley de instrucción primaria obligatoria y, y, la, y la constitución del 25. Pero a partir de allí se establece que la libertad de enseñanza en realidad es el, el principio que, y sobre eso se establece un consenso bastante claro y fuerte, que es eh, la libertad de los particulares de abrir colegios, eh, de administrar colegios. Eh, y, y, pero siempre eh, se pensó o se concibió ese principio de la libertad de enseñanza eh, como, como educación particular. Ahí hay una pequeña matiz entre, entre educación particular y educación privada, porque... En la, en la acepción de educación particular lo que se está enfatizando es que este sistema que nace y que tiene una amplia libertad para desarrollarse, y eso hay que mantenerlo de la educación privada, lo que tiene que aportar es no competir con la educación pública, sino que aportar particularidades a la educación pública, particularidades lingüísticas, culturales, a veces de innovación pedagógica, porque a veces... Hay ciertas innovaciones que, que el sistema general de educación no puede asumir de buenas a primeras y tienen que probarse y son muy importantes las innovaciones pedagógicas. Bueno, también es el encaje de la educación religiosa eh, eh, en relación al Estado. Es decir, todo el ámbito de la, de la educación eh, privada eh, bajo el principio de libertad de enseñanza que yo creo que, que debiera restituirse. Si lo realmente yo creo que anómalo es, eh, es la idea de una libertad de enseñanza que deriva en la creación de colegios eh, eh, que compiten con la educación pública. Y, y por lo tanto, eh, se vacía el proyecto educativo del país en aras de que, finalmente, eh, eh, en esta competencia, entre lo privado y lo público, eh, nazca un proyecto de país que finalmente termina siendo más bien la sumatoria de todos los proyectos educativos, que una, cierta, eh, que una cierta concepción o ideas y valores compartidos. Y yo diría que la fase final de distorsión de todo esto, porque como dice bien el rector, en realidad nuestro neoliberalismo es empírico, o sea, nosotros tenemos 40 años de neoliberalismo, eh, es un liberalismo tardío, y por lo tanto nosotros podemos ver los resultados de esto. Pero la fase ya eh, final fue eh, la transformación de, de la libertad de enseñanza y la creación de nuevos colegios en, eh, en, en bajo el principio de la libertad de empresa. Lo que lo facilitó fue, claro, la subvención pública simétrica hacia la educación particular subvencionada y la educación pública. La educación particular subvencionada está desde 1920 para adelante, pero, pero nunca tuvo, por ejemplo, más allá de la mitad de la subvención, de la subvención pública, se negociaba individualmente con los colegios, y, y, y bueno, y nunca se la concibió en competencia ni como, ni como un emprendimiento económico. Eh, por ejemplo, termino con esto: en, la, en el artículo 23, y esto ha sido de miedo por el Tribunal Constitucional, el artículo 23 de la Constitución, o sea, estamos fuera del capítulo de educación. Eh, se señala la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Eh, una ley de fueron calificado y cuando así lo exige el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición, adquisición del dominio de algunos bienes. Bueno, la educación fue considerada en ese sentido como un bien que no podía ser limitado en términos de la iniciativa económica. Yo creo que es súper importante que en la próxima Constitución esto quede definitivamente zanjado y se considere que la educación no está dentro de esos bienes que pueden ser eh, mercantilizados. Entonces, en definitiva, yo creo que la libertad de enseñanza no está amenazada en una nueva constitución, pero hay que volver cierta. Eh, las causas, eh, la, cierta agua a las causas. Eh, eh, la, o sea, definir con, con, con precisión lo que es eh, eh, más bien la tradición al respecto, la creación, la posibilidad de creación de escuelas, de mineración de escuelas por privado, pero asumiendo que estas son una particularidad, una función. Eh, colaboradora al Estado y a la educación pública y en ese ámbito tienen eh, una gran posibilidad de desarrollo y de aporte al país Muchas gracias Ernesto, le ofrezco la palabra al decano Carlos Ruiz Schneider como le decía, si quiere asumir algo de las preguntas o de las líneas de preguntas planteadas o concluir o, o, re, o cerrar algo de lo que, que quisiera enfatizar de lo ya planteado anteriormente, decano por favor Gracias. Yo voy a hacer algo mixto. <ríe> en parte voy a asumir y tal vez en parte voy a retomar algún tema que plantea. Bueno, en primer lugar, eh, decir que de nuevo me siento como bien representado por, por, por todo lo que se ha dicho acá y, especialmente, yo creo que es muy importante lo que decía ahora Ernesto sobre el tema de educación particular, diferenciándolo de educación eh, privada o algo así o. En el sentido en que lo entendemos ahora, ¿no? Eh, eh, eso y también lo que señalaba Verónica en el sentido de que este, esta constitución, por ejemplo, uno de sus temas centrales tendría que ser, de alguna manera, recoger el tema de desigualdad, pero desigualdad yo creo que es muy importante asumirlo en la perspectiva que decía Verónica, es decir, subrayando el tema de, bueno, diversidad, eh, diversidad de género, diversidad, eh, étnica, en fin, eh, y eso tendría que estar, esta paridad y esa presencia de los pueblos veterinarios tendrían que estar eh, de alguna manera presentes y garantizados en lo que entendemos por desigualdad, ¿no? lo que entendemos por, por un principio eh, que, digamos que con el que la condición debe de la igualdad que tenemos como solidarizarnos, eso incluya este, estas dimensiones, ¿no es cierto? De, claro. eh, lo que sobre el tema ahora de, eh, de, de, de, de, digamos, del, del, del rol, del papel, del lugar de los privados, que también era parte de la pregunta. ¿no? Eh, a mí me gustaría también de nuevo volver a algo que no alcancé a, a leer de uno de estos filósofos americanos que citaban que me convence mucho, y que es Michael Walser, que criticaba el, esta idea del, del, de la, la proximidad entre la idea de las subvenciones y, y las ideas de los padres y de las familias y que desconsideraba el, el interés eh, que la sociedad y que, eh, que el país tienen en la educación de, de los niños también ¿no? pero eh, señal, la consecuencia de eso es que piensa él como yo también decía los bienes educacionales no debieran dice ser aptos para la venta como también la hora en esto. Pero la venta dice y lo agrega en uno de sus libros, es tolerable si no lleva consigo, como por ejemplo hoy en Inglaterra, en área que decir en Estados Unidos, enormes ventajas sociales. Aquí, como en otras áreas de proyección común, mientras más fuerte es el sistema público, menos inquietos podemos estar por el uso del dinero fuera de los límites del sistema público. Sí. Es decir, eh, el, el punto central es un sistema público fuerte. Y si el sistema público es eh, no solamente fuerte, sino de calidad y, y un poco responde a la demanda, además, como lo decía el rector, ¿no? Si, si responde a la demanda de nuestros mejores estudiantes, en fin, eh, que haya o no un sistema privado fuera de estos límites que tienen que estar desmercantilizados eh, bueno, eso es, es algo que no, no se puede tampoco prohibir, por así decirlo, ¿no? Yo creo. Eh, y eso significa entonces que, claro, diría que, que, eso lo dejé menos claro, bueno, el tema de gratuidad se sigue naturalmente de, de desmercantilización, pero eh, la idea es que esa desmercantilización y descomodificación tendría, eh, tendría que afectar fundamentalmente a las universidades públicas siempre en el caso de las universidades, al, al, al sistema educacional público y al sistema de educación superior público, técnico y, y universitario. Eh, entonces, eh, es, eso sí es un gran cambio y es un tema que va a ser enormemente debatido. ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los alcances de la gratuidad como fondos basales a las instituciones estatales, a las instituciones públicas? Y eh, bueno, después de que eso sea como fuerte y central, ahí entonces podemos, por ejemplo, yo creo empezar a discutir sobre cómo el, el Estado también puede apoyar a iniciativas particulares en educación y tal vez también en educación superior. ¿sí? Es mi, mi idea, por supuesto, es algo que, que tiene que ser debatido, y discutido. ¿no? Eh, sobre, sobre eso, tal vez lo, lo último que querría decir es que, es de nuevo traer un, una reflexión, que se ha hecho reci relativamente recientemente en, en Francia, eh, a propósito de temas eh, de alguna manera próximos a lo, que está, a lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Y, por ejemplo, eh, tengo aquí la, la, las reflexiones de un filósofo muy notable, francés Jacques Rancière, que, que, que le habla a los obreros ferroviarios en, en, en huelga, exigiendo cuestiones que tienen que ver con sus jubilaciones eh, y entonces me, me parece súper interesante lo que dice muy interesante lo que dice Nacier a propósito de eso dice eh, se pregunta él en una, en una tribuna en un diario, ¿no? en Le Monde dice, ¿qué es lo que era este régimen especial de los ferroviarios que se nos presenta hoy día como un privilegio arcaico era un elemento, dice, de una organización de un mundo común, en que las cosas esenciales para la vida, para la vida de todos debían ser la propiedad de todos. Los, los ferroviarios, eh, los trenes los, los, los, los, pertenecían a la colectividad, y esta posesión colectiva era también, eh, digamos, gestionada, por así decirlo, por una colectividad de trabajadores, se sentían comprometidos hacia esta comunidad. Hoy, dice Rancière, los poderosos de nuestro mundo no quieren este, este tipo de, de relación entre bienes públicos y, y, y comunidades. Por eso. Lo que quieren es que no haya más propiedad colectiva, más, que no haya más colectivos de trabajadores, más solidaridad que parta de, bajo, de abajo. Quieren que no haya sino individuos que poseen su fuerza de trabajo como un pequeño capital que hay que fructificar y que se arrienda o se vende a personas que quieren más bienes. Entonces, eh, esto, esto que es un poco una, una manera de aludir a la idea de capital humano, eh, es algo que eh, entonces que, que, el, que en nuestro momento se quiere reivindicar frente a esta idea de propiedad común, de propiedad colectiva, que también tiene que ver ¿no? con el caso del, del conocimiento y con el caso de las universidades y de la educación. Bueno, eso básicamente es lo que quería yo agregar ahora. ¿sí? Muchas gracias, decano, Y le ofrezco la palabra a Verónica Figueroa en los mismos términos que ya hemos planteado en las dos intervenciones anteriores. Verónica, por favor. Muchísimas gracias. Eh, bueno, también voy a intentar ser ser breve. Eh, es muy importante no hablar obviamente de la libertad de enseñanza o hablar obviamente de la de la eh del financiamiento ¿no? y el rol del Estado. Y a mí me parece que aquí hay dos elementos que, que son fundamentales ¿no? para, para la discusión de la Constitución y sobre todo por los elementos que yo también hacía mención, ¿no? que hacen hoy día, o, o de alguna manera amplían el espectro de elementos eh, que debieran de ser considerados en la educación. Creo que hoy día claramente el derecho a la educación y el rol de la educación pública eh, se ven complejizados, quizás tensionados o desafiados porque en un contexto eh, ¿no? de estado-nación es mucho más sencillo de identificar y de definir que en un contexto de diversidad y de avance de derechos, no solamente de las mujeres, también de los pueblos indígenas, pero también de otros colectivos ¿no? que conforman la sociedad. Por lo tanto a mí me parece que eso, esos elementos debieran de, o de alguna manera van a depender de dos, de dos cuestiones ¿no? que, que hay que, que claramente discutir y, y cambiar en la Constitución. La primera tiene que ver con que, si bien no está explicitado en la Constitución del 80 el rol subsidiario del Estado, claramente ha sido ¿no? esa figura la que ha primado y, por lo tanto, bajo esa lógica, ha sido la lógica del mercado y de dejar que se trancen en el mercado ¿no? derechos. Eh, entendido más bien como bien, ¿verdad? un rol en el que el Estado retrotrae su accionar para dejar que el mercado, ¿no? de la lógica capitalista principalmente, que es un asignador de, de recursos, el mejor asignador de recursos y que por lo tanto permite generar desarrollo, permite generar riqueza, ha sido esa lógica la que ha primado en ámbitos tan sensibles como la salud y la educación. Y yo creo que efectivamente eso ha llevado a que cuando hablamos de libertad de enseñanza, la lógica de la discusión esté centrada más bien en eh, la lógica eh, de la privatización de la educación, de generar un mercado para la educación. Por lo tanto, hay un primer elemento para poder hablar de libertad de enseñanza que tiene que ver con cuál va a ser este eh, tipo de Estado. Qué tipo de Estado vamos a tener y que por supuesto no, podría, no podríamos replicar lo que existe en la Constitución actual. Pero también para dar cuenta de estas diversidades, y que se expresan, como yo decía, en la, en la enseñanza, también hay que discutir el rol del Estado. Y aquí, obviamente, no podemos seguir, o, o más bien la naturaleza del Estado, no podemos seguir pensando en un Estado-nación, sino más bien en un Estado eh, plurinacional, un Estado que reconozca estas diversidades, porque si aquello no queda claro, ¿verdad?, en la Constitución, en los acuerdos constitucionales, en los, de alguna manera en todos los dispositivos que le den una coherencia, un sello a la Constitución, lo más probable es que al momento de implementar estos derechos nos, quedamos, nos podamos quedar cojos ¿no? y podamos quedar efecta, efectivamente con vacíos que tiendan a replicar estas exclusiones, estas discriminaciones eh, que, que, que existen en la, en la actualidad. Por lo tanto, hay dos, dos elementos importantes a, a discutir y que van a tener incidencia en ambas, y por supuesto, el rol de la educación superior y el financiamiento de la educación superior. Y ahí a mí me parece que generalmente Chile, a nosotros nos gusta mirar las experiencias anglosajonas, eh, en los análisis comparados, pero a mí me gusta mirar mucho lo que ha ocurrido en Latinoamérica, ¿no? y en aquellos eh, países sobre todo que han hecho reformas a sus constituciones, y lo han hecho mirando, también estas diversidades y la expresión en lo particular, respecto de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, y lo hacen sin ningún tipo de temor, lo dejan redactado en la Constitución, ¿no? Eh, eh, temáticas como todas las personas tienen derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral, intercultural, sin discriminación. ¿Por qué tendríamos nosotros que eh, tener oh, disposed, eh, definir en la Constitución, verdad, con criterios menores a aquellos? Otra constitución, la educación se centrará en el ser humano, garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable, a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, es decir, ¿No? Eh, yo me pregunto si, si estaremos a la altura en este proceso constituyente de realmente romper con estos, para, con estos paradigmas ¿no? que han primado, que han servido como lentes para mirar nuestra sociedad eh, y si efectivamente vamos a iniciar un camino hacia una eh, convivencia ¿no? que recoja no solamente estos elementos, sino que no me cabe ninguna duda, si la educación es definida en estos términos, iniciaremos el camino hacia una mejor sociedad. ¿no? Es lo que le debemos a las, generaciones, a las generaciones futuras. Eso, gracias. Muchas gracias, Verónica Figueroa. Y para cerrar este, esta conversación, le ofrezco nuevamente la palabra al rector Enio Vivaldi. Gracias, muchas gracias. Oye, ver, perdona, ahí quizás enseguida, si me, si me permiten compartir pantalla, o a mostrar todas las diapositivas de todas maneras, porque creo que es tremendamente importante este criterio de realidad. Pero antes de eso, a las preguntas, referirme directamente. Uno, libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza responde fundamentalmente, como la conocemos, ya a una reacción ante la voluntad de la Revolución Francesa de hacer un sistema uno para homogeneizar a, a todos los ciudadanos. Entonces dice las religiones, dicen, bueno, nosotros tenemos derecho a formarlo conforme a nosotros. Por eso es que es muy irónico que si tú le vas a decir hoy día al rector de alguna universidad de alguna religión en el mundo que es pública, te pega, porque, o sea, bueno, no te va a pegar por motivos religiosos, pero, pero por lo menos se indigna, porque te dice, yo he estado defendiendo toda mi vida, mi derecho, a no ser una institución pública, a ser una institución que respete ya a, a lo que me... Ahora, ojo, que lo que uno procura es... Eh, lo que uno procura es entregar el derecho a todos a pertenecer a la educación pública. Eso es clave. Si todo el mundo tuviera garantizado el derecho a la educación pública, eso es clave también para conceptualmente el financiamiento. Tú dices, sin embargo, yo reconozco el derecho que tiene alguien de decir, mire, nosotros conformamos un grupo que admiramos mucho la tradición cultural de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, lo que tú me digas, y por lo tanto quisiéramos tener un colegio que respondiera a estos cánones. Totalmente de acuerdo. ¿ya? Y lo mismo con una religión, ¿me entiendes? Pero te hago notar, cuando yo era, me estaba acordando cuando estaba en el liceo, entonces era delegado de curso, bueno, llegué a ser presidente de la Federación Provincial de Estudiantes de secundaria de Concepción, pero queremos cuando era delegado de curso e iba a hablar con algún profesor por ahí por noviembre, diciembre, entonces me decían, no, el profesor no está porque está tomando examen en el colegio tanto. Y era porque el Estado tenía que hacerse responsable de que, Está bien, señores, háganlo como los alemanes, los ingleses, los franceses, lo que ustedes quieran, o háganlo conforme a su religión, pero yo tengo que hacerme responsable de que la educación que están recibiendo, bueno, entonces las comisiones las constituían profesores de los liceos, ¿ya? Eh, ahora, eso creo que es clave al, para el concepto de universidad estatal, porque eso lo, lo yo digo, el, a ver, perdón, una universidad que tiene un dueño, que es privada, el dueño está en todo su derecho a colocar a la universidad en, en el ajedrez de la política, si quiere. Las universidades estatales no, y en eso he sido yo categórico, tanto en el gobierno de Bachelet como de Piñera, nosotros hemos mantenido el rol de una universidad estatal que pertenece al Estado, pertenece a todos los chilenos por tanto, no tiene un dueño que le diga, oiga, a mí me cae bien, mal, por tal o cual motivo, Piñera o, o Bachelet, y entonces aplaudo todos los batallos. No, nosotros pertenecemos al Estado y tenemos ese grado que es muy importante destacar de lo que es realmente una institución pública. Y en cuanto a financiamiento, consecuente con lo que decía hace un minuto, es obvio que es totalmente distinta, totalmente distinta la situación cuando tú le, cuando tú dices, mire, si usted, usted tiene su derecho, señora, a entrar al liceo, así como tú lo haces en salud, usted tiene su derecho a entrar al sistema público de salud, ahora si usted quiere ir al sistema privado, allá usted, pero bueno, ahí verá cómo lo hace En la tradición chilena se acepta que el Estado financia, el, por ejemplo, el sistema universitario tradicionalmente, el Estado claramente Ayuda financiera a universidades que eran privadas, y yo no tengo ningún problema con eso. Es un problema al cual se llega un acuerdo de sociedad, digamos, y, y, y jamás me voy a oponer a eso, nunca me he opuesto a nada por el estilo. Pero note que toda este, esta problemática viene de precisamente cuando tú retiras al Estado y sus responsabilidades, te quedas entonces con... Un contexto en el cual dice, bueno, ¿y cómo se financia? ¿Por qué va a financiar a uno y no lo otro, etcétera? Pero es porque primariamente tú como Estado no estás asumiendo la responsabilidad que deberías asumir con, todo, con respecto a todos los jóvenes. Y por lo tanto, deja de ser una opción porque no tienes cómo. Si me permiten mostrar en un minuto, Felipe, ¿puedo o no? ¿Eh? ¿Usted? Por supuesto, ¿Ya? rector. Muchas por gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Es que nada más que para no dejar, eh, disculpe, para no dejar de porque me interesa mucho la parte de datos objetivos. Entonces, aquí tienen los estudiantes que postulan hacia la izquierda, compañeros puntaje, a la Chile, a la Católica, nosotros somos mucho más, por lo tanto la curva no es la misma, pero ustedes están notando que a Medicina en Santiago nadie postula, nadie se va a otras universidades si puede entrar a la Chile, a la Católica o a la USACH. ¿ya? Aquí tienen la distribución, los compañeros de curso, aquí tienen el total de, de estudiantes arriba de 650 puntos que entra a Chile, a la Católica y a Concepción, por ejemplo. Pero ustedes, cuando los discriminan a estudiantes de nivel socioeconómico bajo, medio y alto, ustedes ven cómo nosotros tenemos presencia en los tres niveles parejos, la Universidad de Chile. La, las primeras preferencias de los estudiantes sobre 600 puntos, estatales, G9, privadas, ¿ya? Eh, aquí tiene esto que les, les contaba, lo, mientras más inclusivo es porque tiene más estudiantes municipales y eso va hacia la derecha acá, y mientras mayor puntaje va hacia arriba. Ustedes ven la Católica, la Chile, y en azul están las universidades estatales, y aquí están las universidades privadas, eh, privadas y las universidades privadas, aquí al SUA. ¿Ya? Y ustedes ven que hay universidades tremendamente segregadas, que prácticamente no tienen estudiantes de la educación municipal. Y ustedes tienen que aquí, que los que tienen más estudiantes de la municipalidad y con mejores puntajes somos precisamente las universidades estatales. Esos puntos azules que ustedes ven. La tasa de titulación, 60-50-40 entre estatales, privadas Cruz y privadas fuera del crush. ya eh, Bueno, los aranceles, esta no quiero, eh, la alta valoración que hay en Chile por las universidades estatales hasta le ganamos al metro en ese momento, ya, bueno, pero era otro tiempo. Eh, y aquí, esto es muy bonito, aquí tienen ustedes cómo evolucionó la matrícula entre universidades estatales, aquí abajo, privadas, Cruz y, la, y las nuevas, cómo a partir del 2000 comienza a crecer, 2005 se va arriba con el CAE, comienza a crecer ahí en morado, están las universidades privadas eh, extra crush. ¿Ya? Y como todo el alza de la matrícula para regocijo tanto de lo que podía mostrar la clase política como de lo que podían, satisfacción aún mayor de parte de los empresarios detrás de esta de empresa estar acá. Y esto es increíble, esto es, somos las, el total de los estatales y una empresa transnacional al 2005. Esa empresa transnacional de la educación superior, cómo va creciendo hasta que nos supera el 2016, nos pasa. ¿Ya? Y tiene una transnacional, tiene más estudiantes en Chile que todo el sistema estatal. Y esto es cómo evolucionó el aporte institucional y cómo evolucionó el voucher. Cómo hay, a partir de acá todo se va por vía voucher. Y eh, bueno, esto es un resumen de, de la evolución. Aquí tienen en azul las estatales, aquí en, en naranjo las privadas del Cruz y aquí tienen las privadas Extra Cruz, aquí de nuevo tienen del 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019, 2020, cómo van aumentando estas privadas Extra Cruz y cómo nosotros nos vamos manteniendo igual. Y la última diapositiva, ya, que tiene viso, yo diría, eh, es casi impresentable, cómo ahora se le está sacando por la gratuidad ya, a... 10.000 millones a las estatales, una cifra semejante al G9, ya mezclando en un fondo común con las privadas no cruz a las cuales se está, está entregando 70.000 millones. Esto es lo que está hoy día en discusión en el Parlamento. Ya. Así que si queremos hablar de educación pública, por favor nunca se olviden de este gráfico que está siendo discutido en el Parlamento hoy día. Gracias. Muchas gracias, rector. Eh, bien notables los números, ¿eh? Lo de Laureate es una cosa. Qué datos, Dios mío. Bueno, con esta intervención del rector Enio Vivaldi, estamos completando la conversación de hoy en este tercer encuentro de Humanidades y Educación eh, que impulsa nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Agradecer, por supuesto, de nuevo al rector Enio Vivaldi, a Verónica Figueroa, al decano Carlos Ruiz Schneider. A Ernesto Águila por sus participaciones agradecer a todos ustedes que nos han acompañado, contarles que eh, para quienes quieran ver este, esta conversación, este debate eh, en cualquier otro momento está alojado, va a estar alojado en un par de horas más ya en, nuestra, en el Facebook de la facultad y por supuesto en la página web también de nuestra facultad muchas gracias de nuevo a todas y a todos y ya les estaremos contando de otras iniciativas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. ¿eh? Muchas gracias. gracias. gracias a todos.